Siempre fui Vino en soledad No me reconozco y me he vuelto pesimista No sé cuándo cambio tanto este punto de vista Quiero pasar página y saltarme la lista Siempre fui el faltante todo por sentirme artista Pero los años pasaron y ahora dime en dónde estoy Las horas se pasan como si fueran minutos Si el tiempo es relativo no sé en qué día vivo todo lo veo negro, parezco vivir de luto Sigo cayendo al abismo y no le veo final No sé si es un espejismo o el desierto es de cristal Que hay desierto en lo que vivo, si sigo sin disfrutar Estoy cansado de lo mismo y de que todo salga mal Siempre Camino en soledad Siempre la misma pregunta, siempre la misma respuesta Trato una y otra vez y la vida no contesta Voy perdiendo cada apuesta y la vida no se para Me cansé de suplicarle a quien nunca dio la cara Porque no sirve de nada Seguir sin un propósito y nunca me pasé Esperando algún depósito Siempre fue impulsivo y luché por conseguirlo Pero me cansó lo mismo y dejé de perseguirlo Estoy a esa altura donde ya nada me importa Dicen que la vida es larga y yo la sigo viendo corta. Dicen que la vida es buena y la sigo viendo mala. Dicen que el cielo es libre y yo sentado aquí en mi sala. Siempre. El camino en soledad Siempre fui mi problema No quiero sentirme mal Pero no voy a llegar Si no llego a la verdad. Al menos no quiero seguir El camino en soledad